ready? Okay. suéltalo hermano. Empieza ya, Ah, uh -huh. Toda la gente arriba. ¿Sí? Toda la gente arriba. ¿Sí? Y se lo damos en 3, 2, 1. caso no ven como radio este tarado que no puede hacerlo como valle este que relajado viene dando todo buen estilo que nunca ha brindado porque yo soy como un tanque, yo vengo blindado. ¿Saben por qué camina así descansó aquí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 Ahora me quito los auriculares, así no se vale, ¿por qué eso a mí? Yeah. Ah. ¿Sabes qué? Yo te detono, puedes rapear en cualquier lugar, pero no aquí, mono. No sé si lo entendiste, porque yo te soy los sincero. Somos. Si dice básico tu ropa, de tu nivel que espero, perro. Sabes ah. que yo pego tanto lírica, ah, que siempre lo meten en el fuego. Ah, Sabes que su lírica es muy cínica, ah, en cambio yo lo hago de nuevo. La gente ya sabe que en este momento se debe poner a Centro. estrellas. Bueno, tengo que matarlo sobre la pista, que me diga Chino es un comentario racista, me dice Chino para ganarme la pista y luego se molesta si le gritan de tercer mundito. ni me motiva esta lírica sí que suena más agresiva yo vine a cerrar bocas y terminé rompiendo hasta mis expectativas ¡Tiempo!